Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto escucharte y ver, pues, el cambio y el avance que ha tenido tu proyecto. Me tocó conocer una versión anterior, cuando recién iniciabas. Y esto suena ya más maduro, más, más estructurado, y eso me da mucho gusto, porque es como ir viendo crecer y madurar este, el ejercicio, ¿no?, de la gestión. En ese sentido, yo creo que mi propuesta... Yo creo que un poco como la de, la, la de esta Alexandra. Mi propuesta, ¿qué te parece? Es centrarnos en lugar de trabajar en un project, en un trabajo de tesis de 100 páginas. ¿Por qué no nos concentramos en un artículo? Un artículo académico. Yo creo que eh, podrías elaborarlo de esa manera. Y, y al igual como se lo dije a Alexandra la posibilidad está de que para que puedas pasar el semestre nos concentremos solamente en un artículo de 20 cuartillas lo cual, pero lo cual indica un trabajo eh, muy fuerte muy muy, muy este muy, eh, sistemático del trabajo muy argumentado, muy argumentado y que puedas pasar el, este seminario de, de proyecto de titulación con, con la escritura de ese artículo. Si al final del semestre tú decides uh, titularte por promedio, pues adelante, ya estaría pasado, ¿no? Y si tú deseas este, que podamos trabajarlo a manera de publicación, pues podremos someterlo para, para que se vaya a publicación y de esta manera este, puedas titularte por ese medio. Eh, insisto, la opción es, y eh, la recomendación es por lo siguiente, si ya no deseas estudiar un posgrado, eh, pues está bien titularte y listo, ¿no? Pero si más adelante tu idea es estudiar un posgrado, eh, ya sea gestión o lo que sea, regularmente te piden trabajos recepcionales. Eh, y si lo presentas por publicación, pues eso tiene un, un valor curricular importante. Entonces, yo lo que, si tú estás de acuerdo con eso, yo lo que me puedo comprometer es este es a darte seguimiento, servir de, de, de tu director de este documento y eh, independientemente de la modalidad en la que ya se haya registrado o no, o mandado o no, le trabajamos en ello y al final ya decidimos si se hace el cambio de, de, de, de ¿cómo se llama? de, de este, de modalidad, dirección. <coughs> Fíjate, ¿Qué tendría que tener? ¿Qué estructura debería tener este producto? Yo creo que eh, tendría que venir una introducción, por supuesto, donde hagas el planteamiento de, de, este, de, de qué trata el, el, el, el artículo, en qué consiste, cuáles son los resultados preliminares y qué es lo que se va a encontrar el lector. Eh, hay que eh, trabajar un, un, este, un, planteamiento, una, un planteamiento del problema que sería el segundo, eh, como sección, un planteamiento empírico conceptual. Esto es, que tú vayas planteando cuál es el problema que tú encuentras, en ese caso en la ciudad de Querétaro, con los jóvenes, con ese tipo de jóvenes. La contextualización este, geográfica, ¿no? social en la que viven, pero al mismo tiempo, conforme vayas explicando la situación y la problemática, vayas conceptualizándola. ¿no? Eh, para ello es importante, bueno, ubicar esos conceptos claves que tú estás haciendo mención y mencionarlos ahí. Hay que echarle un vistazo a cómo lo han hecho otros para que tú puedas ir planteando ahí, este, diciendo, bueno, ese es el contexto, se presentan estas problemáticas, esas problemáticas se entienden desde estos este, referentes conceptuales para que puedas presentar la problemática, describirla pero también explicarla utilizando conceptos ¿no? eh, la siguiente sección tendría que ser sobre eh, explicar el modelo de gestión esto es decir bueno, ante esta problemática que nosotros encontramos ¿no? eh, nosotros proponemos este modelo de gestión, esta propuesta que consiste en esas actividades, en esta forma, en estas, con esas características, y esto se relaciona con la problemática porque trata de atender esta situación así, así, así. Tú tienes que argumentar. Es decir, encuentro una problemática, diagnostico un problema, por lo tanto, eh, mi modelo de gestión que implicaría crear como este, una... Solución, que, que tú identificas cuál, qué características tiene esa solución y qué tiene estos elementos. El siguiente punto tendría que ser la implementación, que sería, bueno, si tú estás proponiendo una solución a este problema, en la siguiente sección nos, nos, nos platicarías, en el siguiente apartado nos, nos platicarías cómo lo hiciste, qué hiciste y cuáles son los resultados que tú, que tú obtuviste, obtuviste a partir de este modelo que tú diseñaste para solucionar ese problema, ¿no? Y cerrarías con las conclusiones en las que digas, bueno, si tú identificaste un problema, diseñaste una solución y la implementaste, ¿cuál fue tu conclusión? Si sirvió o no, no, no sirvió, es un poco, lo, lo digo regularmente como lo hacen los médicos, ¿no? Tú identificas, los médicos ya hacen un diagnóstico, identifican un problema, eh, dan un tratamiento Después revisan, ¿resultó o no resultó el, el, este tratamiento? Si resultó, sí, bueno, pues, eh, ojo para todos aquellos que quieran trabajar con jóvenes, con esas características, con esas problemáticas, se recomienda trabajar estos elementos, porque funcionó. O decir, sí funcionó, pero podría funcionar mejor si se consideran además estos elementos que en el modelo inicial no estaba eh, contemplado, pero que en la implementación observamos que eran necesario y que ya podría ser. O decir, señores, definitivamente este modelo no sirve para nada. Recomendamos mejor utilizar ese otro tipo de cosas. Cabe mencionar que cuando hables del planteamiento del problema empírico conceptual, también trates de hacer referencia a otros este, proyectos que sean similares. ¿no? De tal manera que haga referencia como otros lo han hecho, de, este, cómo lo hicieron y que pueda servir a manera de referencia eh, como tipo de estado del arte, ¿no? Eh, pues básicamente es eso, no sé qué te parece esa observación, esa recomendación, eh, me comprometería contigo a darle seguimiento a este documento, a esa escritura, precisamente para que pueda quedar muy concreto. Si tú logras hacer este documento al final, pues, eh, en el coloquio se presenta, se hacen retroalimentaciones y ya pues tomarías o tomaríamos la decisión sobre qué este, opción de titulación. Si lo quieres el acceso rápido pues y tienes el promedio, pues ahí está ya. Si lo quieres la parte de la, este, de la publicación por la cuestión de currículum y trayectoria académica, pues bueno, ya decidiríamos eso, ¿no? Pero cualquiera de las dos opciones hay que trabajarle dudas. Bueno, espero que te sirva.